el doble el baby ¿verdad? no me acuerdo yo que se junta con roche rd vino aquí el pasado domingo el puertorriqueño anuel en la noche del domingo en un vuelo privado para grabar con el rapero dominicano conocido popularmente como roche rd y, y gatillero 23 ¿eh? ah, sí, así así entonces dice aquí que mi contacto es la canción eh, que se presume que los artistas planean grabar juntos el tema es propiedad del exponente urbano, pero hace meses que se rumoraba de un posible remix en colaboración con el exnovio de Karol G. El tema en solitario de Rochi fue lanzado hace 10 meses y ya cuenta con más de 35 millones de visitas en la plataforma de YouTube. De, así es, 35 millones de visitas en YouTube. En una publicación de Instagram... Anuel, quien, quien alabó las la cualidades personales del denominado líder del movimiento paralelo y se, y se comprometió a gestionar un visado americano para el urbano dominicano. brochi ¿eh? ¿Sí? guardó prisión en la cárcel de La Victoria y entonces se presume que por esa razón se le ha negado la visa americana en varias y ocasiones. Y no es por, eh, por atraco, ni robo, ni muerte. Un hackeador de internet. Hackeado. Y que tiene un par de tigres picantes al lado, que por sí, eso pero él, que él lo no quiere llevar. Él no es delincuente. No, no, el lío el, el de del visado es que el, el, el, en su equipo de trabajo él quiere viajar con ciertas personas que tampoco tienen la cualidad de para viajar. No, Son delincuentes. No, no, no. ¿Tú me entiendes? Tienen su atención de O sea que Rochi, sin el equipo de trabajo, él había podido viajar hace rato ya. El problema es que los muchachos lo que el no Saludo Guardo Calle. Sí, lo que, eso, tú lo tú lo que él quiere llegar, hay que llegar con su equipo. ¿Tú me entiendes? Usted, como el Alfa lo hizo Entonces, también. Entonces, este muchacho, Anuel, fue allá a los frailes y, y, y le frenó allá a Rochi. Ahí estaba gatillero, también se, escuché que estaba el nene la amenaza, y en el ritmo, montado, no sé. Sí, ese muchacho que promete mucho, el gatillero. El gatillero el 23, 23 sí, promete mucho, de allá de Santiago. Otra cosa, eh, hasta que no le quiten el teléfono a Roche. Sí, <risa> Puede venir el Papa donde él. y sí, porque es mismo que maneja todo y, y te responde. No, no, él, él, tiene, él tiene que poner una gente para eso, para que le maneje sus redes y se tome una paz tranquilo, porque él coge cuerda también. Uh -huh. Sí. Tiene que tener un manejo. <risa> sí. Baja. Sí, unas una redes, porque hay artistas que le manejan sus redes. Mira, fulano. La bajen un poquito, María. Pero, pero, sí. pero este encuentro, este junto entre Anuel, ¿verdad? y Rochi le va a servir a Roche para obtener Eso es lo que le apagó la quiere. boda la la A revés. Hey, revés. No, ¿eh? se ha hablado de eso después, después que Anuel está aquí. A, a revés. ¿Eh? Sí, pero después que frenó Anuel se cayó sí. lo de la boda y nomás sí, se está no, hablando no, de Camisa no, aquí. No, no, no, no, eso no. No, no, porque, sí. porque, no porque la, boda la boda hubo demasiado. Sí, pero mira. fue un boom la boda de Anuel. Está bien, pero en su ámbito. La boda es David Ortiz. Tocó Anthony Santos. Ya tú sabes que por cualquier lado... No Pero para que tú veas que los dos periódicos importantes de, de Puerto Rico no han ha hablado de la boda, no ha hablado de, de Anuel y Roche, ninguno. Busca los dos tú sabes, tú sabes importantes. que a veces nosotros menospreciamos eh, lo nuestro. Entonces en otro país, el alfa para los periódicos extranjeros... Eh, eh, sí, alfa, es una noticia esto, internacional. Internacional porque no, no lo conoces, no están acostumbrados. Sí. Eso es igual que tú te pegues, vas a el de la familia. En yo otro... me voy a sentir igualito como yo te veo todos los días porque yo... Ya tengo una mitad contigo de Pero en otros sitios también ya. En otro sitio sentarse con la familia es un boom. ¿Tú me entiendes? Un ejemplo que yo pego un dembow que yo tire ahí. Fue en otro lado. Ya, honesto estoy en la capital, en fraile ¿Qué yo, ¿qué? Pero ya aquí en el barrio mío, ya todo el mundo. ah ¿cómo tú estás? entiendes? Él es de ahí. Eso es lo que pasa. Pero esa boda fue un boom en todo su periodo verdad. Sí, sí. pero pero pero pero no sé cómo rochi va o sea a, a conseguir su visa porque este empuje podríamos decirlo de anual yo no sé si lo va a ayudar o lo sí, va ayudar sí pero es que la regla de Estados eso. Unidos puede estar nuevo no es, no no, no puede, es. puede, él puede, tiene que arreglar su problema con la, justicia. con la justicia y aquí todo se puede porque viajó Omega uh -huh. de sí, deportado por drogas. es verdad, droga. es verdad. Y, y estaba tan pegado estaba tan pegado que el ICIEN entraba, pero Omega se dejó llevar. Omega viajó solo. O los músicos después, los VISAN, pero llegó solo a Nueva York. Sí. ¿Tú entiendes? Entonces, ellos se, la, ellos se la dan, la VISA, pero si los muchachos tienen antecedentes, tienen ficha, eso no es fácil. Es, no, en vez, tú sabes que es picante el equipita de movimiento paralelo. No es que queremos de, que, hacerle daño al guano, es no. que es la realidad. Cuidado, cuidado.